vamos a ver otra forma de modelar un objeto calcando o tomando como referencia una imagen de mapa de bits, para eso lo primero que voy a hacer va a ser cargar en esta escena la imagen de mapa de bits que yo he elegido que es la de una copa. Voy a apretar la tecla N para que me aparezca la persiana de transformaciones y aquí me va a aparecer la opción de imágenes de fondo, la voy a tildar y la voy a desplegar entonces voy a clicar en agregar imagen y desde aquí puedo cargar la imagen que yo quiera entonces le voy a dar a abrir y voy a buscar en mis carpetas donde yo tengo guardada la imagen que en este caso es la de una copa le voy a dar a abrir imagen vuelvo a mi escena y no se ve nada, solo se va a ver en la vista frontal y siempre y cuando yo tenga la vista ortogonal ahí voy a visualizar la copa que he cargado fíjense que es una copa que está tomada eh, absolutamente de frente con una perspectiva central que casi no ha deformado la copa y por eso me va a servir para lo que yo quiero hacer muy bien ahora voy a eh, comenzar a modelar a partir de un círculo que voy a extruir para eso voy a venir a agregar y le voy a decir círculo bien, ahí me ha agregado un círculo, fíjense que es este círculo ¿sí? elegí este círculo, no el círculo de curva que usamos para trayectoria sino este círculo de acá bueno ahí lo voy a mover y lo voy a dejar en la base de la copa y lo voy a editar porque en este momento estoy viendo que el diámetro es inferior al de la base de la copa entonces eh, eh, le voy a, a decir en escala que quiero por ejemplo en x y en y en vez de un valor de 1 le voy a dar 1.5 y en y le voy a dar 1.5 Bien, entonces ya lo tengo casi del ancho de la copa. Ahora, para hacer el modelado, voy a venir al modo edición. Y voy a trabajar con los atajos de teclado de la operación de extruir y escalar. Entonces, mediante extrusión y escala de este círculo, voy a modelar la copa. Para el atajo de teclado para extruir, es la letra E. Y como yo quiero que todas las extrusiones sean perfectamente verticales, voy a acompañar la letra E de la letra Z para indicarle en qué, a qué eje quiero restringir la extrusión. Entonces, voy a oprimir E, Z, E, Z. Si ahora muevo, yo puedo elegir la altura de la extrusión le voy a dar ahí muy bajito, voy a hacer un zoom para que esto se vea más grande y a continuación voy a elegir escala apretando la letra S entonces con escala yo puedo irle dando cuánto quiero que vaya achicándose o agrandándose este círculo voy a volver a oprimir Z y entonces voy a ir un poquitito más y ahora aprieto S y voy a empezar a ajustarme a la base de la copa nuevamente e, Z voy a extruir un poquito más con escala voy a venir acá e, Z voy a llegar acá y con la S de escala voy a venir hasta acá e, Z, voy a seguir hasta aquí, ahora voy a hacer otra más e, Z, a subir un poquito más y con escala voy a empezar a agrandar esta basecita, EZ, escala, y así hasta llegar al borde de arriba de la copa. Una vez que llegué al borde de arriba de la copa, y para hacer justamente el espesor de la copa, voy a hacer una extrusión con altura 0. Para eso le voy a dar E, Z y directamente le voy a dar Enter. Y ahora le voy a dar escala S y me puedo venir hacia adentro. Para visualizar mejor esto, voy a cambiar el modo de visualización a estructura. Y voy a decirle acá que lo quiero en estructura. Bien, entonces, ahora cuando elijo escala, puedo ver cuánto achico para justamente considerar el espesor de la copa que sea muy muy finito ahí podría ser muy bien, ahora voy a continuar dándole extrusión en el eje Z EZ, y voy a venir hacia abajo haciendo el camino inverso al que hice antes entonces ahí escala y voy a ir dándole el espesor o sea, modelando el interior de la copa del mismo modo entonces que fui subiendo, voy a ir bajando. Cuando llegué abajo, nuevamente voy a darle una extrusión con altura 0, es decir, E, Z y directamente Enter. Y ahora con escala lo puedo cerrar para dejarlo completamente sólido al borde. De este modo, si ahora pasamos al modo objeto, tenemos modelada nuestra copa para mejorar eh, cómo se ve esta copa yo puedo acá ponerle eh, procesado ahí veríamos que se ve bastante facetada bien, voy a volver al modo sólido y puedo elegir un modificador ya no me hace falta este panel así es que lo voy a sacar por un momento y desde acá puedo elegir el modificador que se llama subdividir superficie, además de eso eh, desde acá le puedo dar en eh, herramientas suavizar el sombreado y entonces ya tengo mi copa mucho más eh, suavemente modelada y lista para aplicarle un material.